Para los chaladores. No. Ahí está soso so. ya aso. Cuidado. Ay, ay. Ahora sí lo van ya, ya a.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 del la Arcay? Sí, sí. ¿Familia? Vargas Sarón. ¿Está presente en Sol? Por mi amigo vengo ahí. ¿Cuál es su Sol. nombre de su amigo? Vicente. Por Vicente. Y Bien. Santos Olar. ¿Ahora van a cantar? Sí, claro, pues, por eso sí. ¿Van Sin a duda. demostrar, ah? ¿eh? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias damote soreña ah llollo mote mote ah llollo mote nos sorprendió qué es oh la entrada, mira la entrada mm, ahí sí se come el caballo sí bueno cotea una página nacional y atrás tiene el ¿Qué tiene manía ese caballo nada Pablo eso ya lo llevo carca y carca ahorita está disfrutando eh? con entrada imagínate allá <risa> en la zona es costumbre entrada salida está bien bueno buen <risas> costumbre <¿Tú> que tiene tres horas <risa> luz del un poquito una mezcla de los dos más larga ahora. Más las... <risa> de... Larga es simplemente se donde sea así. Gracias. Sí. <risa> ¿Sí? Mira, está el fondo. Están sí, sí, los chaladores. Están disfrutando de la entrada ¿Tan? al estilo Pukawasi. ¿Cómo es? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? Perú? ¿Ustedes son de Soras, del de Arcay, Autama. Otama, Otama, otama, otama Soras. Netos, bitos, rotonos, otama. ¿Soras? ¿Soras Están los chaladores de Soras, ahorita los van a agarrar rápido a los bravos. Tío, ¿desde dónde vienes? Yo vengo de Otama, de otama. La Ranza. Presente en Pucahuasi. ¿Usted, tío? Mamá, mi mamá viene manda? más de 40 años. Ah, so. ¡Mira acá, el estilo de comida, con entrada, todo. Claro, este es pesante. antes nuestros padres vivían de otra manera. Y ahora por mi sobrina estoy regresando de 40 años. Qué ¡Más bueno. de 40 años! ¡Qué bueno! Claro. ¡Qué bueno! ¡Disfrute la heranza! Tiene sí, que cantar, ¿eh? Están cantando, ojalá que me graben. Ojalá no. ah, que me salgan. Están de la sopita. Ya están terminando la sopita. Ya. Mis chichachugas. Mis La cocinera, ¿ha cocinado rico o no? Tumpa chata. Tumpa chata. ¿Cuál es Vaya chos, Chile, migo, la <risa> <risa> <risa> Pronto vamos a Chile me ya la escuelita Chile eh. no ya bien la sombra. Chile ya está de la de... la escuelita, la escuelita la Mi hermano. Ismael, Daniel, Ajá. acá está mi sobrino Gregorio, ahí está Silverio, ahí está Mimia, toda la familia estamos acá. Ah. Almorzando ustedes de dónde viene el arcay, dos horas? Horas? horas. Claro. Ahí no, está puritas, horas están. <ríe> También los invitados, hasta los futuros cantantes, chaladores. Desde las horas, ¿no, chicos? desde sí, sí, sí. ah, Montas muy bien, ¿eh? Gracias. Ah, hola. Sí, buenas tardes. Está disfrutando buenas tardes. del rico almuerzo. Hey, mamá, bien. Estamos acá en la familia. Todos. Ojalá. El que viene, años, seamos igual. Claro. Niños, así. Siempre que ando, Dios nos da la vida, vamos a volver. Sí. Gracias. mamá. Está disfrutando Hola. del rico almuerzo. De rico almuerzo, acá en Pocaguache. A las cinco y media de la tarde, ¿no? Muy delicioso, las costumbre. no es costumbres. Estas son las costumbres, acá en Pocaguache. Después de un, una llegada de, de los toros, se le agradece la, con cerveza, con el gusto que uno tiene, y después pasa a la sección. Ambustamos todos y después descansamos y procedemos a marcar los animales. como la costumbre de acá. Ahora sí, va a sudar, tiene que lasear usted. ¿eh? No, gracias, tenemos que colaborar. Claro, <risa> gracias. gracias. Acá están las futuras cantantes, chaladores, son los futuros, ¿no? Sí las visitas la visita ay gracias señorita estamos, ator estamos atorando acá el costumbre es así tiene su entrada tiene su postre tenemos una un chamanca después de bien comer su <ríe> dice, ¿no? vamos a ir a tumbar a los animales para poner marca, marca, señal ese es el costumbre de, de provincia de Distrito de Soras pero ahorita estamos en la estancia que se llama Ocahuasi con familia Ramos y todo, todo lo que son de acá mayoría son Ramos y de la cruz se yo son mis familias, con mucho ruido estamos así compartiendo. Nuestros... Que bonito, Gracias. disfruten de la comida para que vayan a cantar, a bailar, ¿eh? para tener fuerza y que... Comer. <ríe> Gracias. Ya. Están a la futura cantante, ¿no? Sí, la... <ríe> ¿Qué pasa, chamanga? te te Cuba, ¿no? Cuidado, Ahora sí... Más apescarichos. Más apescarichos. Más apescarichos. Más apescarichos. Más apescarichos. de apescarichos. Más apescarichos. Más apescarichos. Más apescarichos. Más apescarichos. Más apescarichos. Más Más apescarichos. Más apescarichos ahora sí se nota todo lo que están despeinados. Todo estamos para empezar. Ya son sin Ya está el gallito de la roca. Ya estamos ya para empezar. Con todo el tiempo, señorito. Si fue. O sea, sí. ¿Sí? El arca de 10 horas. Yo no jari que cuten mi manchota, un guatán. tanto. pata un ¡Vamos todos! ¡Sasi, te niego tu papa, un balde! de Voy a morir para señor Mayor Ahí ¡Va iniciar! ¡Ay! ¡Ay! Hay, ay. ¿Está dando boda al Lo dirigimos al contracorral. Sí, papá, nos dirigimos 그렇죠. Sauma de para iniciar? Sí, va, es para dar el inicio, para poner este, el arete, todos los animales que están aquí, la marca. Aquí, aquí Acá estamos eh, en la rancha de la familia Ramírez y Ramos, por acá por Pucaguasi, ¿no? y estamos dando la, la pagapa a los cerros para que no suceda cualquier tipo de incidentes acá en La Ranza, ¿no? Para la... Vamos a comenzar con la señalada de los becerros, a la seguida vamos a pasar con la marca y la arete, ¿no? Y esperamos el acompañamiento de todos los visitantes acá por Cobasí. gracias. Okay, ah, gracias, primito, gracias, le agradezco mm. mucho a mi primo, me siento orgulloso. Hasta me da ganas de ver, ver a mi primo en mi estancia. Gracias, tío. Ya. Qué bien, Noti mucho visuales. gusto. Gozar por el día de yes. nuestros animales. Vamos a gozar, vamos a bailar hasta mm -hmm. la última consecuencia. Eso es lo que se quiere, papá. Sí. A ah, ver. suerte. Está bien, ahí. Eh. Ya te ah, Julián, ah, ya pegamos. Ah, a todo. Señor Chantin, te lleva volar si está cuando pase ya pues <risa> ¡Salud, calle! <tose> ¡Salud, calle! ¡Salud, calle! ¡Salud, calle! Vamos, calle! ¡Cómprale, calle! ¡Cómprale, calle! ¡Cómprale, ¿Se han rendido tu mano? <tose> ¡Ay, qué mal. ¿Cuánto? alto! ¿Qué mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios ¿Qué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 Marca, marca, marca, Sí, arete arete, dice arete. ¡Aquí Y me haré que Se la con nosotros. con ya. Bueno, señores acompañantes, muy buenas tardes con todos ustedes y familiares que están presentes aquí en este humilde hogar. Eh, eh, me siento muy orgulloso de verles todos ustedes aquí en mi estancia, en Pukawasi. Mis amigos, mis familias, todos han venido. Muchísimas gracias que han venido. Me siento orgulloso. Con ese gusto hay que brindarnos, como hicimos, ¿no? la misquipa, el jauchi. Salud con todos los familiares, amigos. Salud. Todos mis compañeros. Salud. ¿Cuántos? Ya toma, leche, que papá. No, tía <coils> Bakila, ¡No tanño ni chao. Ah, más pero No vas a regresar, se va a quedar en Fukawasi. No, no me No, vas a votar? No, rompe. Thank you. ¿Qué <tose> es Con todos mis familias. Y tan para recargar. Gracias <risa> <risa> por muy orgulloso. y Chay Chu! en españolito, ese es el costumbre de poquito a poco base pero disculpando la costumbre no era así, no han variado, no han variado, disculpando mi palabra Saludos con todos, a ver? ¡Apura, dios, tío! ¡Apura, apure tío! apure dios, apure dios, apure dios, apure dios, mam! contra trapaste a ti? ¿Tú ni escaneas? <Blanquilla> ¿Cómo te ¿Cómo te ¿Cómo te ¿Cómo te ¿Cómo te ¿Cómo te ¿Cómo te ¿Cómo te ¿Cómo te ¿Cómo te ¿Cómo te ¿Cómo te ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo Ay, perro. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. No, <laughs> no,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 también solita, no es que no hay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 ¡Gracias! Acá no quieren tomar, ¿no? Y tampoco, las señoras no están cobrando diez, su castigo, no están dando. Man, ¡Hay 10! ¡No voy a agarrar! No. Señor, mire, ah, señor, ha votado todo... Rosa, Vamos a dar un beso mucho, Vota, dice. No sé, me señora, no sé. Se nota. No, no, no, no. Se No sé es este, de Lima, pero sabe ya se está ambientando todo eh, nuestro este, costumbre hasta la canta normal para él Qué bueno. que bueno sí. gracias ¿Mm? así que salud salud ¿Nito? a ver de tiempo, ah, de todas maneras que. ¡Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ya no, no, ya. El no, tío, no, Hay dos de ¡Mami! ¿Y por qué amigos? Ellos ya están haciendo... Están compartiendo... Al otro le voy a dar, igualito le va... ¡Ajá! ¡Ayuda es ayuda, dice, ¿no? Gracias. ¡Rasa! Ay, papá, gracias. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Ay, guajo estaba con cuatro llaves, no se puede, ¡awajo! mano! la De la leche, la leche. de no la leche. No, ahí <laughs> ahí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 Todavía, último día yo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ahí está. Ahí está, ahí está. a ver. ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí Ay, es difícil, sí ¿Difícil ¡Arrogante! ¡Chase! ya me ¡Chase! ¡Chase! ¡Chase! ¡Chase! ¡Chase! ya ¿Pero es está ¿Qué me da sirviendo? Me da un poquito. ¿eh? Así nomás dice que la va ¿Qué quedar leche ¿Qué no eso? da mucho. Ah, no, no, no. no.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 aprovecha no se ha No, no, no, no, no, Ah, ya no, ya. Pasa, pasa. ahí está. No, no, no, no, no, Vamos a la ¡Vamos a ¡Vamos a no, ¡Vamos a no, no, ¡Vamos a ¡Vamos a ¡Vamos a ¡Vamos a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 I'm going to take my take my take my my dejémoslo vamos <muchas> vamos vamos vamos vamos lo vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos estoy voy a... No, no,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 Ay, ay, ay, ay, Va a haber pecerros, al año, ay, sí, muchos pecerros. Lomo, no so son Lomo. Lomo, Lomo, va ¡Lomo!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 eh, sombrero! ¡Jala <risa> sombrero! ¡Jala <risa> sombrero! ¡Jala sombrero!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 y sí, así, ¿eh? Papá, más... Suelito de Pucawasi, ¿eh? <risa> es mi de Pucahuasi, así, ¿eh? No, no, no, Se fue. ¡Rusca! ¡Una aria caiba! ¡Una va! caiba! ¡Ah, la ¡Ah, ¡Ah, mamá, luz! ¡Ah, la luz! <laughs> <tose> Están haciendo su yampo Bueno, <tose> <tose> bueno. <tose> <tose> <tose> es plancha recién alto que que me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 ¿Qué haces yo? No, no, te ¿Qué le Um, toro, toro, toro, toro. Pobecito. Se fue carrera, ah, ¿quién te ha traído? Se... Vamos, vamos, vamos. Vamos. Con por hongos vacíos, ya no hay nada. Janchimapas. Vacío. Vacío. Para el tío. Tío Machi también. Ahí está. Margilero.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 Tapar el sol con un dedo es imposible, si te niegan más por el un guaino nuestro, eres el alma del pueblo guaino peruano, guaino de tierra.